¡Buenas las tengan! Pues esta zorra karateca me nominó para esta chingadera del Ice Bucket Challenge y como quiero ser bien popular y bien vergudo, también le vamos a entrar con una lana y cumpliré con el reto. Pero antes, quiero nominar a Alex Soria de Flash Facilito, a Gabriel Rivapalacio de Huevo Cartoon, y a Paco Ibarra de Lemur Entertainment y así, fin. ¡Ya puta, jálame la cuerda! ¿Estás seguro de esto? ¡Que sí, pendejada! Ok. <risa> ¡Verga! Le dije que era una cubeta, ni mal, no una maldita horca. ¡Ey! ¡Ey! Madres.